Mira si llega a ser resistente ya. el EPDM. O sea, que no lo pincha ni de coña. Bueno, bueno vamos a ver, lo puede pinchar, pero que fíjate la, la prueba tiempo, que vamos a hacer. Si tú tienes esto con, la, mucho con los años, eh, lo lo Pero de primeras... Esto es si te cae algo de punta. Si te cae algo de punta, lo has jorrado seguro. Y luego si tienes un, un, una claro. pincheta de estas... Si le...